Muy bien, seguimos con la personalización del tema Seriflite y a la vez estamos aprendiendo eh, sobre WordPress. Aquí tenemos una actualización, entonces vamos a actualizar. Y tenemos una actualización precisamente en la plantilla Seriflite o tema series Lite. Muy bien, estamos actualizando el tema. Bien, el tema está actualizado. Fíjense eh, si nosotros nos vamos aquí a plugins o de repente aquí a entradas, fíjense siempre sale este mensaje que dice este tema recomienda utilizar los siguientes plugins: pirate4 y The Companion Muy bien, entonces nosotros podemos instalar estos plugins porque son los que el tema recomienda instalar entonces vamos a instalar estos plugins de una vez bien, le damos, marcamos aquí le damos clic aquí donde dice instalar ok, cambiamos de acciones en lote, ponemos instalar para que se instalen los plugins, todos los plugins y le damos a aplicar Muy bien, ahora nos ha salido un mensaje ya que dice que todas las instalaciones completadas, ¿verdad? Bien, entonces ahora sí vamos a ver, nos vamos aquí a apariencia y nos vamos aquí sobre Serif Lite. Nos da una pantalla de bienvenida, eh, es una página donde nosotros podemos ver la versión de Serif Lite. Recuerden que estamos usando la versión eh, gratuita. Uh, tenemos acciones recomendadas, primeros pasos. Ustedes pueden darle una leída a toda la documentación. Vamos a ver aquí eh, que dice sobre acciones recomendadas. Bueno, esto tenemos ya hemos instalado los plugins, verdad? Entonces lo vamos a activar. Los plugins, ok. Activamos los plugins aquí. de este mail y companion, y también lo podemos activar en esta pantalla, verdad? Donde dice donde están todos los plugins, podemos activar acá está pirate form que también habíamos habíamos instalado entonces vamos a activarlo también es para crear formularios de contacto bien podemos irnos de nuevo aquí fíjense ya ya no si nos vamos aquí de nuevo a apariencias aquí volvemos a sobre serif lite entonces volvemos a acciones recomendadas tenemos un mensaje bueno no, si ustedes desean no no ya lo hemos activado este este plugin así que lo vamos a dejar así aquí tenemos una relación de plugins útiles para este tema eh, poco a poco lo vamos a ir viendo todos estos plugins tenemos soporte técnico para este tema podemos crear un tema hijo eso ya lo hicimos ya hemos creado un tema hijo Bien, tenemos la documentación, podemos contactar con el soporte, etcétera. Estamos usando ahorita la plantilla Series Lite en su versión gratis, pero aquí en la versión Pro, la cual es de pago, tiene algunas ventajas. Y estas son, ¿verdad? Aquí están marcadas las ventajas de la versión Pro con respecto a la versión Lite, que es gratuita. Bien, ustedes pueden adquirir la versión Pro también. Muy bien, vamos a seguir entonces con la personalización de este tema después de haber ya instalado los plugins recomendados y nos volvemos aquí donde dice personalizar. Ya habíamos visto identidad del sitio, también opciones del pie de página. Eh, todavía no hemos creado ningún menú, por eso es que todavía no tenemos aquí la opción, o sea, no podemos añadir de aquí un menú, pero eso lo vamos a hacer después también podemos eh, activar o desactivar widgets desde aquí eso lo vamos a ver después también, cuando estudiemos lo que son los widgets eh, vamos a ver ahora lo que es una portada estática, fíjense, nosotros estamos ahorita estamos trabajando, fíjense, aquí está el frontend y aquí dice blog, o sea, estamos trabajando la plantilla series Blite, eh, como si fuese un blog para que tenga entradas Okay, pero nosotros vamos a eh, podemos trabajarlo también como una página estática para eso de aquí en portada de página estática debemos marcar aquí una página estática y elegir elegir una, una página una página estática que hemos creado y elegir una página para las entradas ok, entonces eso vamos a hacer ahora vamos a configurar entonces la plantilla para bajarla como una página estática muy bien, aquí le vamos a guardar y publicar y fíjense lo que ha pasado aquí, le voy a dar refrescar entonces fíjense, tenemos ahora, nos han aparecido varias opciones aquí fíjense, está más bonita entonces ahora el tema ¿sí? y vamos a empezar entonces eh, a trabajarla ya está este tema como si fuese una una página estática ok tenemos ya el formulario de contacto y esto es lo que habíamos hecho anteriormente verdad nuestra dirección todas las opciones del pie de página lo habíamos configurado muy bien entonces ahora sí ya que hemos cambiado a una página estática vamos a regresar aquí y vamos aquí a secciones de la página de inicio Fíjense, fíjense, aquí dice sección de título grande, contenido principal. Entonces aquí podemos ocultar el contenido principal. Fíjense si yo le marco aquí, lo voy a marcar aquí y voy a eh, guardar y publicar. Fíjense lo que va a pasar. Fíjense aquí, esta es la, la sección que seguramente se va a ocultar. ¿Ven? Entonces ya, ya no aparece esta sección, ¿verdad? Esta, que, esta sección que dice esta porción de texto puede cambiarse, etcétera, Ya no aparece porque le hemos marcado aquí ocultar sección de título grande. Vamos a desmarcarlo, vamos a volver a guardar y publicar, porque vamos a editar toda esta, toda esta sección. Entonces aquí podemos poner, por ejemplo, algo referente a lo, lo que nosotros realizamos, ¿verdad? Podemos poner, por ejemplo. Muy bien, entonces aquí podemos personalizar el botón rojo. Fíjense, por ejemplo, este botón. Eh, cuando presionan este botón, se puede dirigir, por ejemplo, a servicios. ¿no? Y le podemos dar un enlace. El enlace, esto lo vamos a ver después cuando creemos la página de servicios. Muy bien. Y el botón verde, podemos ponerle, por ejemplo, producto, se me ocurre, o contacto. Le ponemos contacto. Quiero que cuando, cuando el usuario presione, el, o el usuario, el navegante de internet que visita nuestra página, presione este botón verde, contacto, se dirija a la página de contacto. Muy bien, entonces aquí vamos a poner el, la, el, el enlace que lo de redigirá a contacto. Entonces, fíjense, vamos a borrar todo esto. Todo esto lo vamos a borrar. Y le vamos a poner el símbolo de número y le vamos a poner contacto. Porque hay secciones predeterminadas ya en, en este tema que lo vamos a ver poco a poco. Pero eh, esta sección, si nosotros le ponemos este símbolo de número y le ponemos contact este es el enlace para que se redirija al formulario de contacto bien vamos a darle guardar y publicar ahora fíjense lo que ha pasado aquí vamos a refrescar Fíjense, hemos cambiado aquí, servicio de electricidad e informática, que le hemos puesto, etc. Ahora, si damos clic aquí en contact, fíjese, nos lleva a, aquí a nuestro formulario de contacto. ¿Sí? Ok, entonces, fíjense lo que hemos hecho. Y acá si le damos clic a servicio, todavía no hemos no hemos creado una página de servicio. ¿no? Si le damos clic nos va a redirigir, seguro, a una... O, ¿Ves? Nos redirige nuevamente a la personalización del... Del sitio, muy bien. Entonces, esto es aquí. Estamos configurando la, la parte que dice contenido principal. Vamos a ver qué cosa hay acá en efecto parallax. Bien, en efecto Parallax, fíjense, no eh, tenemos, podemos usar el efecto parallax o no, está eh, por defecto desmarcado. Si lo marcamos, el efecto Parallax fíjense lo que ha pasado, le, le añade una imagen verdad me muevo el cursor la imagen como que también se mueve ¿no? ese es el efecto parallax ustedes lo, ustedes pueden eh, dejar marcado este efecto parallax si lo quisieran o no si lo hacen, pueden cambiar la imagen eh, le pueden cambiar por una imagen que ustedes tengan en su, en su en alguna carpeta bien no vamos a usar el efecto parallax Ok, vamos a darle aquí guardar y publicar.